¿Qué le ocurre a tu cerebro cuando te rompen el corazón? Correlatos fisiológicos del desamor. Dicen que el amor es como una droga. Y de cierta forma sí lo es, ya que al estar en una relación duradera, el ser humano tiende a crear dependencias emocionales y crea vínculos complicados de disolver. Además, se acostumbra a tener siempre a esa persona generando una conexión hacia ella y una vez se intenta deshacer esa conexión mediante una ruptura ésta se vive de manera traumática ya que al momento de dejar a esa persona es como intentar dejar un vicio o un mal hábito que nos está haciendo daño por ende desarrollamos el síndrome de abstinencia lo que hace que sea muy difícil volver a la normalidad o mejor dicho crear una nueva normalidad que nos permita estar solos y entendernos a nosotros mismos poniéndonos en el primer lugar y entendiendo que nuestra felicidad no depende de una persona externa a nosotros sino que depende de lo que sintamos por nosotros mismos cuando amamos a una persona desarrollamos cierto afecto hacia ella en nuestro cerebro se activan las zonas responsables de la felicidad, se inundan las hormonas haciéndonos sentir que estamos flotando en las nubes, por lo que es de esperarse que el cerebro también tenga una respuesta negativa, cuando estos impulsos se vuelven negativos, por haber terminado una relación. De hecho, está científicamente comprobado que las mismas áreas que activan el dolor físico, son las que se iluminan cuando se sufre un dolor emocional. Es por esto que el cuerpo puede verse afectado de diversas formas cuando se pasa por una ruptura e incluso más cuando esta ruptura tiende a ser traumática. Y el caso empeora cuando el apego hacia esa persona es tal que aún después de la ruptura sentimos cierto tipo de atracción hacia él o ella, que quizás la atracción ya no sea física sino simplemente una necesidad de tenerla cerca, presente y de no querer cambiar nuestra realidad aunque esta persona de una u otra forma nos haga daño lo más triste del caso es que estamos biológicamente diseñados para esto estamos diseñados para crear lazos afectivos entre nuestros pares dándoles un valor mucho mayor a aquellas personas que han sido buenas con nosotros o con quienes hemos pasado muy buenos momentos además de que estar en una relación siempre ha sido sinónimo de estabilidad ya que existe una sensación de tener un complemento Y al dejar esa pareja se siente un vacío Y se vuelve a sentir la soledad La que es la principal razón por la que puede llegar a doler tanto un desamor Lo mejor que podemos hacer en estos casos Es apoyarnos en nuestros amigos En nuestros familiares En nuestros pasatiempos Y en nuestras pasiones Para poder superar poco a poco este desamor por ende, se debe mantener la mente ocupada y despejada para evitar entrar en pensamientos que nos hagan sufrir. Comportamiento del cerebro al terminar una relación Al igual que un drogadicto que necesita su dosis de estupefacientes, nuestro cerebro responde a la falta de estímulos químicos que sentíamos cuando estábamos enamorados. O en una relación. Es por esta razón que presentamos ciertos desajustes como pudiesen ser estrés acrecentado e incluso problemas de estomacales y en el peor de los casos dolor en el corazón. Todo esto es debido a un llamado desesperado del cerebro porque no está consiguiendo esas hormonas que le hacen feliz. Lamentablemente esto puede hacer que nosotros cambiemos nuestro comportamiento. Dejando de pensar de manera racional y actuando de manera impulsiva para recibir la atención que tanto requiere nuestro cerebro. Es por esta razón que a veces nos encontramos a nosotros mismos enviándole un mensaje de despedida agónico y largo a nuestra expareja. O incluso se pudiese llegar al extremo de inventar enfermedades o condiciones de salud, bien sean físicas o mentales para recibir lástima de parte de esta persona. Y mantenerla allí, a la fuerza junto a nosotros. Claro está que estos no son comportamientos sanos, y hay que buscar ayuda. Nosotros acá en B-Lifers, siempre preocupados por tu salud y bienestar. No te olvides, acá estaremos para ti. Hasta una futura ocasión.